Señor presidente, señoras y señores, muy buenas tardes a todos y todas. Nuestro grupo Unidos Podemos con un Podem en Marea ha presentado tres enmiendas a esta moción que presenta el Grupo Socialista hoy aquí en esta Cámara. Pensamos que estas tres enmiendas completarán esta iniciativa y la mejorarán. Bien, la primera de ellas. Se propone añadir un punto. Continúa el Castellano. fiscal le podríamos llamar impuesto a la solidaridad, a los beneficios de las centrales nucleares y de hidroeléctricas, un impuesto finalista destinado a financiar, impuesto de solidaridad, el bono social para familias vulnerables. Respecto a los beneficios netos de las empresas, voy a poner tres ejemplos. En el año 2016, los beneficios netos de Iberdrola fueron 2.700 millones, Endesa 1.400 millones, Gas Natural Fenosa 1.347 millones. Recaudar medi mediante un gravamen a las empresas que más están beneficiando de este sector para distribuir la financiación de un bono social es justicia social. No podemos permitir que mientras 5 millones de personas sufren pobreza energética en este país estas empresas alcancen sus cotas más altas de tarifas en el momento que más necesitaba la, la energía. Hay una segunda enmienda que plantea añadir en el punto 2 de la moción el siguiente texto. En estas modificaciones se incluirá un mínimo vital básico de suministro eléctrico garantizado cuya tarifa se fijará en función de la renta de la familia consumidora o afectada. Las familias españolas necesitan que el Estado garantice un mínimo vital de energía para el desarrollo de su vida cotidiana. Por ello, proponemos esta enmienda en dirección a que ninguna familia se vea en la situación de quedarse sin suministro eléctrico en la época del año que más lo necesita, por ejemplo, de octubre a marzo. Solo garantizando por ley dónde se encuentra este mínimo vital de energía, las familias quedarán protegidas de los abusos de las tarifas y de los intereses del mercado, porque hay que recordar que el sector energético, que es un sector estratégico, tiene como función social proveer a las familias y a las empresas la energía necesaria para desarrollar su vida cotidiana. Y una en tercera enmienda se daña un nuevo punto que dice comenzar el proceso de recuperación para la gestión pública del sector estratégico de las energías cuando acaben sus concesiones con la finalidad de que no se haga negocio especulativo, una necesidad básica de las familias españolas. Y les quiero recordar y les quiero leer el artículo 128 de la Constitución Española que dice, toda riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública y la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiera el interés general. A ver, díganme, ¿quiénes de ustedes no están de acuerdo con esto? ¿Quién no está de acuerdo que levante la mano? Le cedo el 1.25 que me queda. No, de ¿verdad? Todos estamos de acuerdo, efectivamente, porque bajo este amparo constitucional se puede intervenir en el sector estratégico de la energía, alejándolo de la especulación de los intereses del mercado y acercándolo al servicio de la mayoría social y trabajadora de este país. No podemos permitir que, mientras las empresas energéticas siguen ganando miles de miles de euros, sus directivos llegan a ganar 40.000 euros, 40 euros al día, haya Cinco millones de personas que pasan pobreza energética que tiene unas consecuencias traumáticas, muchas veces la muerte. Pensemoslo. Gracias.